Viendo el carnaval 2022 en nuestro país, diferentes actividades culturales y folclóricos a lo largo y ancho de nuestra amada patria, se la vive. Y nosotros tendremos un programa especial precisamente para hablarle del carnaval boliviano. Ya nomás al inicio de su programa, vamos a habilitar nuestra línea de WhatsApp para que usted nos pueda mandar sus mensajes, sus videos, sus salutaciones. Está habilitada el 730-935-28 de, de su programa Fiesta Mayor. Bueno, para hablarle un poquito de lo que se ha vivido el pasado fin de semana junto a su programa, vamos a recordar con estas imágenes sobre la participación de la agrupación que nos acompañó. Estuvo nuestro querido amigo Freddy Valdivieso junto a los juglares del Sur, porque estuvimos festejando con madres y con padres. Un programa realmente maravilloso. Tuvimos invitados especiales. Estuvimos haciendo comadritas, estuvimos haciendo compadritos. Y bueno, para recordar un poquito más de lo que fue en nuestro programa el pasado fin de semana, nos vamos a estas imágenes. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo siglo de su programa Fiesta Mayor a través de Avia ya la Televisión, que les habla Lidia Chávez. Ay, Bienvenida, más. mi querido Max. Maxicho, qué gusto, nuevamente, gracias. buenas noches Y gracias por acompañarme noches. en este nuevo no, sitio No, no, gracias por la invitación, queridos amigos Ustedes ya saben, en, esta, en este sector Vamos con las sugerencias para que En el matrimonio, bautizo, preste, pedida de mano ¿Sí? ¿No? No, la se arma la rueda, Solo ya y se, bien brincadita, Mostrando todo y querer. Ah, tenemos pa para beber, tenemos vinito, tenemos sangría, tenemos aloja. Eh, La tenemos sangría, engañador. Sí. Engañadorcito, ¿Probaste, probaste? ¿Probaste? ¿Probaste? ¿Probaste? ¿Probaste, en, ¿Probaste en compadres? Exacto, Eso claro sí. que sí. Además, también fui a festejar mi cumpleaños ya. También, Un buen sí. Lugar. Es increíble, es increíble, qué, qué bello es. este. Bueno, se diviertan las comadres a lo máximo, bailan hermosos, toman hermosos, no sé qué más harán, pero bueno, hasta ahí recuerdo <risa> Tu amor, no te lo devuelvo, con su beso yo me quedo. Las noches ya no las duermo, los días se hacen eternos. Por favor, felicito, porque es acá. Y también a mis queridas comadres, claro que sí, y a bailar. de hoy, por favor, adelante por favor Freddy, muchas gracias y ¿Sí? ahora sí aro, aro, aro un arito, arito regalamos Freddy. un arito un arito Salud, comadre. zapatito quisiera hacer en tu delicado pie para ver de abajito lo que el zapatito ve ¿no? ¡Ay, eso! ¡Ay, salud saludo. querida te nombra mi voz compasión Noche de serenata te dejo Aunque lejos de amor yo te doy Siempre vuelvo a soñarte mi cielo Y a robarte un beso de amor Tarija, tarija, tarija Tarija, tarija por ti aquí estoy Que entre mis paisanos Somos pueblo, paisaje y amor Cuando te llamamos oh, de amor, amor Tienden la mesa y le da calor El mantel, un vino bueno y un gusto bien, a ver mi casa mientras esté. ¡Ay! ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hacer que florezca pecho adentro a que en tu y hoy en un programa especial dedicado al carnaval boliviano estaremos hablando del origen del carnaval, dónde se le origina, dónde se lo baila, en qué año se origina y cómo llega a nuestro país. Pero también estaremos hablando de los carnavales de todo el país, el carnaval Chikuta, el carnaval de Santa Cruz, el carnaval de Oruro que se lo está viviendo en estos momentos y de los nueve departamentos. Estaremos hablando hoy del carnaval boliviano. Queridos amigos, pero también estaremos con la visita de invitados especiales como ser los personajes del Carnaval Paseño. Nos estará acompañando don Ramiro Lazo, el dirigente principal de la Asociación de Comparsas del Carnaval Paseño. Ellos también estarán presentes acá en su programa Fiesta Mayor. Pero también estaremos con una visita porque nuestros hermanos artesanos nos muestran... La obra que ellos realizan en estas hermosas artesanías, hablamos de la, del traje de la chola paseña en cuanto a la chuta, ahí está la chaquetilla, la pollera en bayeta de tierra, cuáles serán las novedades eh, para estos carnavales aquí en La Paz, porque también estos trajes se van a ir al interior y al exterior del país, sí, el boliviano también baila con estos hermosos trajes, ahí tenemos al personaje, el chuta, chucuta, el pepino y todo esto con invitados especiales aquí en su programa Fiesta Mayor. Sí señores, pero también estaremos eh, acompañados del ballet Pedro Poveda Porque estarán con grandes novedades y estaremos con un cuadro en cuanto a carnaval boliviano Y bueno, y la música, la música que hoy nos va a acompañar será la agrupación Iruicho Ellos estarán en vivo y directo, pero para saber más de la historia de esta gran agrupación boliviana Nos vamos con estas imágenes Iruichu, palabra quechua aymara que significa paja brava, que es una planta que crece en la cordillera de los Andes y refleja la fuerza y vitalidad. Es así que en marzo de 1984 se unen cinco jóvenes con el objetivo de precautelar y dar expresión a la cultura desarrollada en Bolivia y la América Morena con un mensaje de esa planta tradicional que ante cualquier inclemencia la cultura de Bolivia no morirá. Iruichu en sus inicios fue mostrando la música autóctona, para luego expresar su cotidiano vivir en composiciones que reflejan su alta calidad interpretativa y manifiestan el sentir de un pueblo. En la actualidad expresa ese mismo sentir desde sus inicios, pero no dejó estudios técnicos musicales que acrecientan su calidad interpretativa y dan muestra que los instrumentos andinos pueden ser capaces de interpretar no solamente música de los pueblos aymaras o quechuas, sino aún más llegar a expresar música de todo el universo. Es así que en su amplio repertorio expresado en siete trabajos discográficos muestran un muy alto nivel de interpretación musical. ...legada a armonías heredadas por nuestros ancestros... ...Iruichu no es un grupo folclórico más... ...son los sonidos de nuestra identidad... ...porque Iruichu es tradición... Como si nada señores... ...38 años de la agrupación Iruichu... ...dignos representantes de la música nacional... Principalmente aquí en la ciudad de La Paz porque han recorrido las diferentes fraternidades y comparsas del carnaval paseño Como también la festividad del Señor Jesús de Gran Poder Y las diferentes festividades en las provincias, poblaciones, en el interior y exterior del país Y hoy los tenemos en vivo y directo Pero también le voy a dar la bienvenida a mi querido Max ¿Cómo está Maxicho? ¿Cómo estás Lidia? ¡Gamizaki! Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches Felices en casita Y hay muchos que están pestañando y hay muchos que están bostezando porque... Ya han empezado la chaya desde el día de ayer en las oficinas, Ajá. instituciones privadas y particulares, o sea, eh, del ministerio público todos todos, todos ya han ¿verdad? empezado. Desde el jueves estuvieron ya chayando bien. Usted ya celebró comadres Comadre ya celebró. Pues, Eso sí. a lo más. Usted también ya yo ya, su bar, ya ¿no? mi, mi puestito ustedes ya saben <risa> queridos caseros tenemos unos grandes artistas felicidades a ellos felicidades a ustedes ya saben sugerencias. Vamos el, a, a ver, sugerir, sí. para, pero eso sí, les vamos a recomendar, por favor, sin exagerar, sí, sin, excesos, sin violencia. Sin excesos este carnaval, por favor, por con por las favor. medidas de bioseguridad, con, la, sí, con todas las medidas de bioseguridad, tome distancia, por favor, sí, comparta nuestro carnaval, apoyemos uh -huh. a que la economía nuevamente se restablezca en nuestro país, pero también con todas las medidas que nuestras autoridades nos recomiendan. Eso sí, ¿por qué no, Lidia, me regalas? Una pequeña bailoncita ya, porque tenemos un gran hay que aprovechar, nos en bailaremos. El... Nos vamos a bailar, nos vamos a cantar y vamos a hablar de nuestro carnaval paseño. Antes vamos a irnos un consejo muy importante, gracias a Víctor Rolón. 57 años en el mercado porque esta empresa boliviana nos ofrece los riquísimos huevitos Nutri-Rolón, Ovo Plus, los embutidos, las galletas y mucho más. Recuerde usted que Avícolas Rolón usted lo va a poder encontrar en todo el país. En pie de pantalla tiene los números, así que apoye la industria boliviana junto a Avícolas. Rolón, 57 años, en el mercado. ¡Momento de la música, Maxichu! ¡Sí, por favor, quiero bailar! ¡Sí, señores! Y ellos están aquí en su programa Fiesta Mayor en vivo y directo con ustedes, Iruichu. Este carnaval, levántate, Pepino, para que alegres este carnaval, porque eres la tradición en el ala de marca, porque eres la tradición en el ala de marca, levántate, Pepino, para que alegres este carnaval, levántate, Pepino. Este carnaval Porque eres la tradición En el ala a Gomarca Porque eres la tradición En el Anatachuque a Gomarca Desde el viernes de carnaval Hasta el martes de Y el domingo de tentación Que se mueran los caimás el viernes de carnaval, hasta el martes de Chañá, y el domingo de tentación, se muera en los caimás. Un saludo para toda la gente linda de La Paz que ama este carnaval Chicota. Con Para que alegres este carnaval Levántate pepino Para que alegres este carnaval Porque eres la tradición En el Anata, a Porque eres la tradición En el Anata, Gomarca. Levántate pepino Para que alegres este carnaval Levántate, pepino, para que alegres este carnaval Porque eres la tradición en la lata que hago marca. Porque eres la tradición en la lata Chuquiagomarca Estoy bien de carnaval hasta el martes de callar. Y el dominó de tentación es que mueran los caimas este viernes se carnaval a hasta el mar de Que el domingo te la Que este se mueran los caibas Si me <tose> yo, yo. Este viernes se carnaval, a hasta de Domingo de tentación Ya se mueran los Esa señora señores La participación de Iruichu en vivo Aquí en su programa Fiesta Mayor Y bueno, si me parece el micrófono, mi querida Vivisita, es estamos en un programa en vivo En este sábado ¿Qué tal? Iruichu, bienvenido Me han hecho cantar. Bienvenido, qué gusto. Pero hay que cantar, después es carnaval, hay que, hay que bailar, cansarse, saltar, divertirse. La vida es corta, como decía mi papá. Así que estamos presentes en el lindo Carnaval Chucuta. Para nosotros es un honor siempre poder presentar en vivo estas, eh, estas canciones que son tradición durante sí. tantos años, ¿no? Desde el Chuta Chucuta, desde el 2006 hasta ahora que seguimos con la tradición de hacer chutas. Realmente, Iruichu, Franklin, qué gusto tenerte aquí en el programa, buenas noches. Ha sido un ícono también dentro de lo que es el carnaval paseño y sigue siendo, porque cada año hemos estado componiendo temas, hemos estado dedicando a cada una de las comparsas. Sí, sí, querida Lidia. Mira, yo creo que antes del 2006, antes del 2004, eh, había un zeto, uh -huh. un zeto. Los grupos folclóricos no te lo tocaban chuta. Sí, exacto. El 2004 nos pusimos con Javier Escalier cuando estaba en la asociación de conjuntos de comparsas del Carnaval paseño. Eh, Estaban muchos, muchos amigos. Mateo Calizaya sí. estaba Ramiro Lazo, Ramiro Lazo y muchos otros, algunos que partieron también, ¿no? Entonces habíamos puesto la meta junto con mis hermanos, ¿no? De cambiar la estructura y darle una tónica diferente a lo que Ajá. era. Creo que desde ahí cambió un poco la visión y el rumbo de lo que es el carnaval paseño con los grupos folclóricos. Hemos, hecho, hemos lanzado el primer disco de Puro Chutas, sí. el 2006, y anecdóticamente no tengo ni yo, porque era edición limitada esto, ¿no? cuando quisimos ir a comprar, a, mandé a comprar a mi hija, en la zona no había, no. la mandamos al estadio, Mirólico. tampoco, ¿no? y yo, ni yo no tenemos, creo, el único que había conseguido era mi hermano Víctor, pero eh, la empresa que ha comprado los derechos, ¿no? Lo había acabado, nueve y media de la mañana no había. Y es que era una selección de chutas y que identificaba a cada una de las comparsas. No se podíamos bailar con eso todo el día, mi querido Sí, sí, sí, sí, sí, no yo creo así? que sí. ¿Sigue? Y todas, ¿no? Sí, lo sí. seguimos haciendo. Eloy, salmón. Sí. a veces me dicen, no me pregunta, ¿qué es de los choleros? Dice, por chuta cholero van a tocar, no, no todos los chuts son choleros. Claro, claro. ¿no? Hay los chuts de cordados, hay los chuts algeris, los hay vacunos, los chuts vacunos, rompezagas, sí. ¿no? hay una infinidad y entonces, yo creo que hay que mostrar la esencia de esto, los camaneadores, sí. que cada uno de tiene su esencia propia. Exacto recientemente, la anterior semana estuvimos con nuestros queridos amigos, los eh, ¿cómo se llama? es eh, Las patas polleras, que hermosa tradición que lo mantienen los carniceros, los carniceros ovinos sí, ¿no? sí. de nuestra ciudad, y hay, y hay cosas lindas que tiene nuestro carnaval, querida Lidia, y que hay que exportar, hay que exportarlo y, ya, y dar a conocer. Y a nuestro no chuta, ya lo hemos visto, ¿No? no solamente a nivel nacional, sino también en el exterior con hermanos bolivianos que lo están promocionando. Y ahí también se escucha su música, mi querido Frank. Gracias sí, que sí, sí. emocionante. Sí. ¿eh? No, es, es, lindo, es, es lindo ver, escuchar. No Antes en Pampajas si veías la fiesta, era solamente en la cancha. Yo vivo en Ajá. Pampajas. Pero era ahí daban vueltos chutes nada más. Salió el disco, impactó el chuta chucuta. Y te cuento que ahora la fiesta de, de carnaval en Pampajás, en Chasquipampa, Ajá. en todas las zonas, ya no se ha quedado limitada a lo que es, el, eh, digamos, la zona del Tijar, sí, la, quiera, digamos, de Lima, la ¿no? central, ¿no? Quiera, ¿no? Pero ahora ya están, se baila en todos los rincones, Villa Fátima, podemos encontrar en Chamaco Chico, en todas las zonas. En es una Santa alegría. Cruz. El, Santa Cruz, Cochabamba. En Tarija, hemos visto en La próxima pando. semana, ¿no? Eh, mira como, como algo bien lindo. Nosotros estamos viniendo de Santa Cruz, vamos a ir a tocar sábado a Santa Cruz, el próximo sábado. El, el, volvemos para tocar el domingo solamente para dos, dos comparsas, que es uno los sin siempre que se van con, con meses de anticipación. Y los hermanos de la unión comercial. Y nos tenemos que ir al corso de cursos Ajá. a tocar chutas. Qué lindo, curso, claro. se ha chutes, ¿no? y qué lindo, ya llegado Al curso de han llegado los chutas. Qué lindo que lo haya llegado no, con los ciruichos, qué lindo. Sí. Linda experiencia, La, la línea ¿eh? se debe acordar de... ¿Dónde voy a encontrar? una palomita como tú. Ah, sacó. Ya sí. No, claro. no, nosotros hemos hecho una canción eh, justo en ese disco sí. para las palomitas blancas, Sí, ¿no? sí, que sí. Se han quedado en el olvido todavía. Claro. Pero... Y esperemos recordarlo en estos momentos, en estos carnavales. Después es volver a empezar y de repente a nuevamente tener esos sentimientos encontrados de estos años mozos que han llegado, que han dejado ahí. Pero cuando escuchamos las melodías, pues vuelva a la memoria y, y pensar que yo, yo bailé patas, pollera, bailé en los chulepas, diferentes compases. Ese, sí. Hoy por ahí estamos en nuestra etapa, pero, pero estamos una, acá. Yo, yo me recuerdo el año 98, ¿no? cuando nos conocimos, cuando nosotros habíamos sí. vuelto. Sí. Entonces, estabas en un, un programa amigo, ¿no? Donde ahí fue la primera persona que entró en estos programas de, eh, de folclore, folclore, ¿no? Sí. Porque a veces el programa donde tú entraste, estaba dirigido otra cosa antes sí. de que entraras. Después de vos hemos estado... Eh, hemos estado, te hemos hecho llegar una invitación sí. de cuando yo, yo me he casado sí. ¿no? y han, han asistido, hemos hecho, mira, son sí, 26 años, 27 años. No adivinen mi edad. No, no adivinen. No, sí. no, pero Lolín, ¿sabes <risa> qué? Eh, tú has, eh, has sido una de las artífices Gracias. para que estos programas de folclore siempre tengan una persona de pollera. Una cholita, ¿no? Que es, uh -huh. que es tan lindo, representando, porque ahora tú, tú ves, hay un infinidad de programas, sí. todas tienen su cholita. Sí, todas, todos. Todas, como todas. que fuera requisito. Sí, sí, sí, sí. Y eso lo lindo, bien, ¿no? ¿no? ¿No? Es, es, es lo lindo, ¿no? Eso es lo lindo porque de repente siguen tus pasos, ¿no? Sí. Y se ha revalorizado a la mujer de pollera y, en, y se ha visibilizado en los medios de comunicación. No era como antes, ¿no? Como uno que tenía un poquito de miedo, tenía hasta vergüenza, ¿no? De decir mi mamá es de pollera. Pero hemos podido, con este trabajo de tantos años, no solamente yo, esta Bertita, la señora Remedios Losa, sí. hemos podido posesionar este rol de la mujer de pollar en los medios de comunicación, que están en diferentes áreas. En su mayoría, actividad cultural folclórica, también estamos en otras áreas. Y eso es lo bueno. Y para ello, nos sentimos orgullosos. Sí, doctor. Sí. Lo sí. no, no lindo, lo no lindo Hacer cosas por nuestra querida ciudad de La Paz, Exacto. por nuestro país. Y ahí es donde hemos querido cambiar. Que te digo? Ahora ya, infinidad, todos dicen, todos son grupos oficiales, todos son... Eh, <risa> todos, todo, pero, todos pero, ¿no? pero la gente no olvida, eh, no olvida, eso es lo más importante. Hemos tenido eh, un, eh, este año algo, una, un momento bien lindo, hicimos un tema nuevo, más Mazaqueta con Ficacia ese título de la canción, y nos hemos encontrado con toda la gente porque nos decían hacer con modelos. los un poco yo no, no, no, no voy en contra de eso, ¿no? Pero me gusta más la gente de mi pueblo encontrarme ahí en la Garita de Lima, donde empieza el carnaval claro, de la claro. Ciudad de La Paz. Claro. Y lo hemos hecho ahí. Lo hemos hecho en plena Garita de Lima, hemos tocado y Conchar con toda esa gente a Gazar, aplaudían, participaban, se inflaron globos. Claro. Y eso es lo lindo, creo que el carnaval es eso, y es compartir, compartir entre todos entre los compadres. Entre compadres y entre compadres. compadres, y, compadres. Claro todos, que todos. y de la historia del carnaval, mi querido Frank y Elmer, vamos a hablarle el video de hoy. ¿Cómo se inicia bajo el marco histórico el carnaval? Nos vamos con estas imágenes. El origen del carnaval. El carnaval es una fiesta popular de alegría, disfraces y música que se celebra todos los años, 40 días antes de la cuaresma católica. Esta celebración se realiza durante los meses de febrero o marzo en distintos lugares alrededor del mundo. Es una fiesta llena de colores y música, ...disfraces, bailes, sonrisas y desfiles donde hombres y mujeres que van por las calles con una representación de la alegría sin preocupación. Pero, ¿alguna vez te preguntaste cuál es el origen de esta fiesta? Pues esa es una pregunta muy difícil de responder, ya que hasta el momento existen distintas versiones de su raíz. Por ejemplo, hay fuentes que aseguran que el origen del carnaval, tal y como lo conocemos ahora se remonta a más de 5.000 años y algunos lo sitúan en el Imperio Romano, ya que está relacionado con las Saturnales, unas festividades realizadas en honor al dios Saturno. Otros lo sitúan en Grecia, ya que también celebraban unos festejos similares donde se veneraban a Dionisio, entre otros. Con la expansión del cristianismo en la Edad Media, la fiesta tomó el nombre de Carnaval que viene de carne levare, lo que significa quitar la carne, esto es así porque este evento se celebraba días antes al miércoles de ceniza, fecha de comienzo de la cuaresma hasta el domingo de resurrección, un periodo de abstinencia y ayuno, es por ello los días antes daba lugar a la celebración donde todo estaba permitido por lo que para salvaguardar el anonimato la gente se cubría el rostro o iba disfrazada. El carnaval llegó a América durante la colonia, asumiendo aquí muchas variantes dependiendo del lugar. A pesar de las diferencias nacionales y regionales en América Latina, el carnaval se mantiene como una fiesta viva y participativa que en muchos casos involucra a la población en semanas y hasta meses de preparativos previos a los días de la fiesta. Pero en Bolivia la relevancia cultural de esta fiesta se refleja en el nombramiento del Carnaval de Oruro como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO y en la pasión y alegría con la cual en todo el país comparsas y fraternidades se preparan y participan en esta fiesta. En fin, aunque no tengamos una respuesta puntual sobre el origen del carnaval, podemos decir que estas festividades se han convertido en parte importante de la cultura popular de diferentes regiones de nuestro país. Que para algunos puede existir una intención religiosa o tal vez cultural, pero lo cierto es que para todos es una oportunidad ...de olvidar un poco las preocupaciones... ...y dejarse llevar hacia un mundo lleno de colores, bailes y alegría. Ya regresa, Fiesta Mayor... Fiesta Mayor. ¡A los Alegra nuestra ciudad, marraqueta con Brigaceta, nos tallamos con paseña, los pepinos y los yutas, alegra nuestra ciudad. Alegra nuestra ciudad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 Así que en vivo junto a Iruichu. Muy ¿No felices, Maxicho. Bueno, claro estamos sí, bailando. Claro, ay, no. Le estamos haciendo bomba aquí en el programa. Así es, así es, mi querida Lidia. Y más que todo, agradecer a Iruichu por el tema. Levantate, Pepino. Ya estoy despierto. Sí. Ya saben, la atención, las 24 horas, 762-78, <risa> 077. Prestes, matrimonios, pedida de mano, despedida Ajá. de soltero. ¿Qué Uf. más hay? divorcio, bueno lo último toma lo de último. nombre, a ver pacas, pa cabo de año carnavales hablando de carnavales Ajá. seguiremos hablando y para ello que nos cuenten nuestros queridos invitados Exacto. que nos hicieron deleitar Con papá vénganse, mi querido Franklin Hermes, esos aplausos favor. para claro Iruichu sí. por favor tomen asiento un momento, nos vamos a charlar, nos sí. vamos a contar como decía la sí, abuela, sí. la mamá en la casa, nos contaremos pues un Ratito, Franklin. A ver, si ¿sí podríamos hablar un poquito de los inicios de Iruichu, ¿qué podríamos recordar? Hay muchas anécdotas. Sí. Nace un. Mira, eh, Iruichu, su primera actuación que ha tenido en vivo Ajá. ha sido en una quermes, siempre empezando con las fraternidades, y una fraternidad de un pueblo, de nuestro pueblo de Carabuco, la Fraternidad Nueva Generación de Caporales, ah. ¿no? de Carabuco. Ahí fue nuestra primera y tocamos cuatro canciones que me acuerdo. Y siempre queríamos hacer composiciones y lo habíamos hecho. Ayateñita, una composición que era mía, uh -huh. de Guaños y Curi. Luego habíamos como tocado Esquinita Linda, una composición de Víctor. Esquinita de... Linda. Sí, Esquinita Linda. Después habíamos eh, arreglado un tema de, de, ¿cómo se llama esto? La cárcel de sin ah, ¿no? oh, Lo hemos hecho con quienas, con todo ¿Sí? esto, ¿no? ¿Sí? Y, el, y al final un tema que hasta ahora se... Eh, que lo hemos grabado pero no lo tocamos que es esta chupita chupa chupita siempre recordarás al amiguito bueno y sincero que quiere de verdad es un sicuri, ¿no? <risa> claro a ver es muy lindo la canción pero a veces eso queden es de acuerdo no claro. que y quien lo recuerda lo pide sí exacto sí, sí. La, la, la, creo que desde cuerdos viven la, las personas y, y hay tantas cosas, ¿no? Otras anécdotas que tengo es cuando vi, fuimos eh, por primera vez a Europa con Roger, Temeroso, yo tenía 18 años. Chibolito, fui, como dicen. ¿no? Chango, tontra, como decimos acá. Y Roger me decía, vas a estar tranquilo. Y yo te cuento que no soltaba mi maleta. <risa> Mi maleta de Si no quería con, este, con esto por salir, lo único para claro, entenderme ¿no? Claro, claro Europa, otro, otro mundo en esa época Ahora ya ha variado muchas cosas Pero eh, era conocer otro mundo y, y lo anecdótico de este viaje Es que cuando llego a la ciudad del Alto La Paz todavía eh, Llegamos en Año Nuevo Nos habíamos retrasado en el vuelo Etcétera Se había demorado el vuelo en Lima Ajá. Llegamos a La Paz yo ilusionado la Bolivia, no, no, no es tan atrasada todo. Llego al aeropuerto del alto, nos toca bajarnos sea, en un Brasilia, en sus brasilias antiguas, cuatro puertas, y saca el señor, empieza a soplar para encender el motor. ¡Wow! Eh, sí, sí, sí, sí, no te empieza a soplar y dice, no, le falta gasolina, vamos a buscar. Yo acostumbrado, me había acostumbrado, casi ocho o nueve meses había estado allá en el primer viaje llegamos y yo a ver una gasolinera en el alto no había te hablo del año 89 88 uh -huh. ¿no? no había surtidos había, había había el dragón de oro que era el satélite y el otro que era eh, me parece que era un río seco ¿no? pero no había no habían no había sabido atender de noche y tuvimos que ir a buscar en, en bidones, como en, claro, en, en, claro, en bidones claro. le claro. Como cuando uno se planta en medio camino, ¿no? con el ¿no? bidoncito. Todo sorprendido, yo, hasta que pasa, sabes, cuando todo jovencito decía, ¿dónde he vuelto? Así, no, pero... Es lo lindo, es, lindo, es la, lo anecdótico claro. De volver a nuestro país no de, de, de países donde te puedes Comprar en la noche con tu billete ¿no? Ahora peor creo que claro que. La tecnología ha avanzado, avanzado bastante mucho. Pero qué lindos recuerdos eh, Recordar es volver a vivir dice Y esta historia mucha gente no lo sabe De repente, sí. que lo ve Iruicho Ahora en esta nueva generación, los la juventud Iruicho ha viajado por todo el país Y de eso creo que me hable Elmer Porque ya está en esta nueva generación Ya parte de lo que es el la voz principal de esta agrupación y, y, y ha viajado por todo el país junto a Iruicho Él. Creo que sí, creo que desde, desde el 2004 que Ajá. el grupo ha empezado a bueno, más, más allá de, de viajar por todo el país lo que creo que es bien interesante de contar es que mi tío, mis tíos mi tío Víctor que partió también, mi tío Franklin y mi papá sentían un orgullo bien bonito por, por, ese, por esa fiesta chola, sí. ¿no? o sea, por ser cholos, decía mi sí. papá porque, irónicamente, aunque hoy en día hay muchos grupos jóvenes que, que piensan que nosotros tocamos y fiesta y fiesta y piensan que todo es comercial, en realidad yo soy testigo de que ellos han empezado de un, de un orgullo, de sentir el orgullo del carnaval, de la garita Ajá. para arriba, de sentirse orgulloso de que les digan morenos. En una época, no sé si recuerdan ustedes, donde criticaban mucho, decían, ah, oh, pero eres moreno, debes ser borracho. Y mi papá decía, no, se sentía súper orgulloso con mis tíos. De toda esa cultura. Hoy en día todos defienden la morenadio. En esa época era como que no toda la gente se sentía todo No, Yo bien. no bailo como. Ya. Era, era así, ¿no? O sea, un poquito más y si lo decían a veces. Claro. Es Estamos recordando algo real también, ¿no? Y además en voz propia. Yo te claro. vi a ti, Elmer, este, hace años, atrás, detrás, en sonido. Ahí estabas con papá, alguna vez te vi con bajo. Pero ahora lo que estamos viendo, uno no se pone a pensar, ¿no? Cómo va cambiando los ah. va pasando la vida, va cambiando los años. Y aquí estamos nuevamente, seguimos haciendo historia. Seguimos haciendo historia. Eh, claro, en realidad, yo siempre he estado tocando con el grupo. Sí. Aunque no, no tocaba en escenario, sí. siempre he estado... Sí. ...componiendo, produciendo para ellos, yo era como el detrás de Bambalinas que estaba... ...mi tío componía un tema, yo lo grababa en el estudio, mi papá, yo iba grabando y produciendo... ...todas las cosas que veía la gente, y yo lo hacía con todo gusto... ...y el día en que muere mi papá me toca esta responsabilidad, bueno, yo creo que es con todo cariño del mundo... ...yo no me hago ningún problema, aunque mucha gente, eh, y de verdad te digo Lidia... ...parece que cuando te caes de verdad, parece que la gente te abandona, eh, al revés nos pasó... Lindo. En realidad toda la gente empezó a darnos Apoyarlos. apoyo Y para nosotros, con todo eh, el orgullo de siempre lo, lo seguimos haciendo Y lo que preguntabas de viajar por todo el país Creo que ha sido resultado de eso sí. De sentirte orgulloso como paseño del carnaval Y de sentirte orgulloso de demostrar el gran poder Algo que... Ahora todos quieren mostrar, pero esa época muy poca gente lo, lo valorizaba. Como, ¿no? como alguien decía, Max, lo que siembres, cosechas. Cosechas. Exacto. La verdad, la verdad que sí. Y bueno, y mi querido no ¿qué se está preparando. Nos belleza. Y por ello vamos a brindar. Herencias ¿no? facilito, uh, de lo que es el yungueñito, el singane, hielito siempre todo, por favor. Hielito, vaso directo. El yungueñito normalmente se elabora en copa haybol. Hey pero esta vez lo estamos haciendo en una copita tulipán con una variante, que es un once y media de lo que es el cinganito, agrega cuatro onzas de lo que es el juguito de naranja Ajá. y como decoración el chorrito de granadina fácil de elaborar en casita. Y acá sí, y tenemos bien. algo sencillito y rico. Aperitivos, asentativos, son los nombres que le agregamos a cada bebida. Ajá. ¿Este, ¿Por qué? ¿este que ser? Para degustar, por favor, no es para exagerar y empiecen a preparar por Comadre, 50, les encargaré. no es para degustar, un platito y todo lo demás, por favor, no. mucho cuidado. Lo que hemos agregado, algo facilito, sencillo, hemos agregado unos y media de lo que es ingani, Hemos agregado el juguito de, de manzana, hemos agregado juguito de naranja y encimita le hemos agregado el Blue Corazón. Y es por eso como que se Como ve. que tiene tres colores, eh, ¿no? Exactamente. Muy bien. Ahora sí vamos a agregar algo rico también para nuestros queridos amigos. Facilito de elaborar. Aquí a tenemos de tres sorpresa. juguitos. Muy bien. Ahí está. El de duraznito, unos y medio, ojito de buen cubero. Ya. Ya vamos a Muy buena sugerencia es. para estos carnavales, para el lunes, el martes de Chaya. Claro que sí. Toda la semana, ¿verdad? Hay que recomendarles, sí, por favor, con calmita. Sin sí, exceso. Sí. Siempre, siempre, siempre, siempre. Elmer, estuvieron, estuvieron llamando al programa hoy en la noche este, que estamos transmitiendo en vivo directo a través de Villa la Televisión, los hermanos de Santa Cruz, nos están viendo. Sí, sí, sí, de hecho, eh, estamos, estamos en esa linda ciudad dentro de una semana y nos quieren hacer quedar un día más, creo. No Ajá. creo que la logramos porque tenemos que volar de ahí a Cochabamba, si mal no recuerdo. Ajá. Pero un abrazo a toda la gente de Santa Cruz, les mandamos un abrazo fuerte, vivan el carnaval camba, que también es hermoso el carnaval camba, ¿no? Exactamente, qué lindo se van a ir en un paseo a nivel nacional y mientras usted bate, ¿qué se llama? ¿El cóctel? El cóctel se llama delirio, por si acaso, Muy delirio. Bien. Muy bien, mientras usted va batiendo la coctelera, vamos a hablar un poquito del, eh, del carnaval en Bolivia. ¿Cómo se lo vivirá? ¿Cuántos departamentos? ¿Cuál será eh, su matiz? Para saber más de ello, nos vamos a estas imágenes. Los carnavales son una de las festividades más características de los países de Latinoamérica. Es la temporada en la que el color, la música y la alegría toman por completo las calles. Pero conozcamos un poco acerca del carnaval en los distintos lugares de Bolivia. Uno de los más conocidos en Bolivia es el Carnaval de Oruro el cual es uno de los más famosos al ser una festividad pagana, religiosa y cultural. Sin embargo, es un desfile folclórico en todo su esplendor, que reúne a músicos y bailarines con trajes y disfraces típicos. Sin duda alguna, es una demostración cultural única, que ya es considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad desde el año 2001. Esta festividad tiene una carga espiritual muy fuerte, teniendo como uno de sus principales objetivos rendirle homenaje a la Virgen de la Candelaria, conocida también como la Virgen del Socavón. Donde diferentes conjuntos con bandas de música y bailarines se unen para entonar diferentes bailes como son la Diablada, Caporales, Morenadas, entre otros donde recorren aproximadamente 4 kilómetros hasta llegar al Santuario de la Virgen. Y cómo olvidar de su infaltable festival de bandas, donde se reúne alrededor de 6.000 músicos tocando distintas interpretaciones musicales. Y cabe recordar que este evento tiene el reconocimiento de los Records Guinness en el año 2007. El Carnaval en la ciudad de Sucre. Se realiza el denominado Carnaval de Antaño, en el cual se busca recrear la época colonial y republicana. Las comparsas desfilan alegremente por las calles que rodean la plaza principal. Desde el viernes que se da inicio al carnaval donde las personas comienzan a celebrar entre amigos y compañeros de trabajo. El día sábado se realiza la entrada de las comparsas del Carnaval de Antaño. El domingo por la mañana es el turno del Carnaval Infantil y por la tarde del Carnaval Grande. Lunes y martes siguen las celebraciones con desfiles de comparsas y chaya. El Carnaval Cochabambino Se inicia el jueves de compadres y posterior a ello a la de comadres. Para así más adelante llevarse la tradicional Feria del Puchero y Festival del Acordeón y la Concertina para luego seguir el martes de Chaya con las costumbres de la COA. La fiesta de carnaval en Cochabamba concluye con el Corso de corsos llamado también Carnaval de la Concordia, evento que reúne a unidades de regimientos militares que hacen su recorrido de las músicas más actuales, para luego disfrutar de los carros alegóricos y el paso de las fraternidades folclóricas. <risa> El Carnaval de Tarija o Carnaval Chapaco Es una de las celebraciones más importantes del sur del país Las calles de Tarija se visten de fiesta Y la música y el baile invaden toda la ciudad Durante estos días se lleva a cabo la fiesta de comadres y compadres Los corsos infantiles y de mayores Bailes populares y festejos en la plaza principal El Carnaval en la ciudad de Potosí es singular, denominada también Carnaval Minero o la Bajada del Tata Kahyu. y es que miles de mineros salen desde las oscuras bocaminas del Cerro Rico de Potosí, para mostrar diferentes danzas folclóricas, que tiene su inicio de Pailaviri, que está en pleno Sumajorco, hasta la Plaza 10 de Noviembre, Posteriormente, cada cooperativa minera se concentra en un solo sitio para festejar el carnaval. El Carnaval de Santa Cruz de la Sierra, o Fiesta Grande de los Cruceños, es uno de los más grandes y antiguos del país, data de 1561, cuando se fundó la ciudad. Actualmente destacan principalmente los concursos de diferentes grupos que organizan vistosas fiestas precarnavaleras, además de la coronación de la reina y el gran corso que es brillante y espectacular. En los departamentos de Beni y Pando, los festejos carnavaleros son similares al departamento de Santa Cruz. Y es así como festejan las diferentes ciudades de Bolivia con mucho carisma, baile y colorido. A saltar con toda nuestra gente en esta fiesta popular. Cruceños y cruceñas siempre unidos de verdad. ¿Es el carrerol, ¿Qué tal, señores? Estamos viviendo. Carnaval 2022 en su programa Fiesta Mayor a través de Avia, ya la televisión en este sábado. Sí, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros, por mandarnos sus mensajes. Recuerde que usted puede llamarnos a nuestra línea de WhatsApp, el 730-935-28. Bueno, hemos visto la variedad de carnavales que tenemos en nuestro país. Mi querido Franklin, ¿qué podríamos hablar del carnaval boliviano? No, creo que cada departamento Ajá. tiene una identidad propia. Sí. Y tiene esa esencia, ese espíritu que tiene la, cada persona, cada idiosincrasia que tiene en cada región, ¿no? El carnaval, carnaval digamos. Tienen otra forma de ver, Ajá. junto con el carnaval Chucuta y el carnaval de Oruro. Que creo que es patrimonio de todos nosotros, ¿no? Nos, nos muestra... Eh, el carnaval de Oruro muestra un poco la esencia de lo que somos los bolivianos, porque sí. muestra muchas danzas. Sería lindo que alguna vez también que vaya, los chutas también, porque son parte de la esencia de lo que tienen los, los bolivianos claro. en el carnaval de Oruro, ¿no? Sería muy lindo tener a un, una compás de chuts. Seguramente va a llegar, pero eh, hay, hay personajes muy lindos. En Tarija, por ejemplo, de, tienen unas tradiciones increíbles. Hemos tenido Ajá. la oportunidad de estar en Tarija, en, en Bermejo, ¿no? donde le hemos pasado muy lindo. En Oruro tuvimos la grata, grata, grata. Eh, oportunidad de estar con los cocanis, wow. bueno, con los cocanis hace algunos años donde eh, nos recibieron muy lindo te cuento porque eh, no teníamos espacio nosotros porque con las cuestiones del carnaval y tuvimos que tocar a las 4 de la mañana, uh. eh, hemos viajado toda la noche y hemos llegado a tocar a las 4 de la mañana y la gente sigue esperando ¿en el alba? sí hemos llegado en el alba en el alba, ¿no? no. sí, sí, sí ah, no, pero la, que la gente continúa te diré que cada año que yo viajo y esperamos este año eh, termina un poquito antes esperemos que cada año que viaja a Oruro al carnaval, 6 de la mañana creo que sigue los fratern... conjuntos y fraternidades ingresando ah, Y la sí, gente está ahí, sí, sí, continúa sí. la gente, realmente se enamora a lo que es nuestra cultura, nuestras danzas Y la fe a la Virgen del Socavón Sí, no, creo que de, de ahí empieza todo, no de la fe que tenemos, eh, eh, somos muy religiosos los bolivianos Que tenemos la Virgen del Socavón, el Tata de Gran Poder, la sí. Virgen de, de, de, de Carmen tenemos la Virgen de Copacabana, el Tata de Colquepate y ya una diversidad de, de, de santos que tenemos para demostrar nuestra fe. ¿no? De, claro claro que sí. los bolivianos somos cantamos todo el año. Y por eso nos brindaremos pues sí, un aperitivo, vamos, vamos. aperitivo, como ha dicho mi querido Max. Sí, sí, Muchísimas sí, sí. gracias. No Ahí papá. está. Y bueno, mi querido, y, en esto, y en estos carnavales, mi ¿qué mi me hermano, queda? Querido. Como decía la abuela, decirles todo lo mejor nuevamente, mi querido Frank, Elmer, que sea un año exitoso, que siempre estén con esa misma humildad como han nacido hasta el día de hoy, continúa. Felicidades, ¿ah? ¿eh? Mm. Y mientras nosotros disfrutamos de ese riquísimo aperitivo, nos vamos con música y danza, señores. Aquí está el ballet Pedro Poveda en su programa Fiesta Mayor. ¡Eso! yak tanpi mana wa kay na yak Lahtita la ktayu ya ri son te tu ina naw yak ktayu son ina naw kaya mi la chis la mana wa kay manga ru ru na yak tanpi i mana wa kay na yak la ktayu ya ri son ina ya tita yo y cuspa son que tuy ganáhuang y pusonchis la Poveda en su programa Fiesta Mayor. Para ello, voy a dar la bienvenida a Marcelo Cueto, quien es el director del ballet, y precisamente nos va a hablar de este cuadro del carnaval Tupiseño. Marcelito, qué gusto tenerte a través de Avia y a la televisión. Bueno, muchas gracias por la invitación y complacidos pues, de venir y mostrar nuestro trabajo que estamos haciendo. Presentamos una copla tradicional carnavalera Ajá. del carnaval de Tupiza. ¿no? Es uno de los carnavales más representativos sí. allá en Tupiza, que está ubicado en Potosí. Exactamente, es, uno de, es una de las regiones Ajá. donde muestran la fusión cultural entre lo quechua, lo aymara... De ahí que viene el término de anata, vienen las coplas que se parecen a la región de Tarija, Exacto. entonces la fusión de instrumentos y obviamente la interpretación de la de la danza que es parecida a la rueda chapaca pero con unos matices más del norte. ¿no? Exacto. Y qué lindo que la, los ballets estemos rescatando cada una de estas danzas y sepamos también sobre lo que es su historia, su origen y mostremos al país y al mundo que estas danzas son bolivianas. El ballet Pedro Poved, hemos visto que están haciendo noticia en los diferentes medios de comunicación porque hemos estado viéndoles sobre las diferentes actividades que están realizando. Eh, sí, el ballet Pedro Poveda tiene 28 años de trayectoria de trabajar en la formación de jóvenes y niños en el campo de la danza, pero con énfasis de la preservación. Y el rescate de nuestra música, nuestra coreografía, vestimenta y la manera de bailar los bailes folclóricos bolivianos. Exactamente, entonces la invitación está hecha para las clases que ya prácticamente en esta nueva gestión se están dando inicio. Sí, quiero invitar a todos los niños y jóvenes de la zona de Villa Armonía y alrededores para que puedan inscribirse a nuestras clases. Estamos comenzando el 2 de marzo Ajá. en la Biblioteca Hualiña en la zona de Villa Armonía. Los invito para que puedan aprender y conocer más de nuestra danza y ser buenos difusores y preservadores de nuestra identidad en música, danza y coreografía. Pero el ballet Pedro Poveda no solamente se vino con este cuadro del carnaval de tu diseño. ¿qué más nos trajeron? Eh, les hemos traído una danza del oriente boliviano, también que va con el tiempo del carnaval, Ajá. que es el brincao, donde Muy bien. muestran a través de los saltos una coreografía más dinámica, más de los jóvenes de la ciudad de Santa Cruz, Ajá. una danza de proyección urbana que tenemos. ¿no? Muchísimas gracias Marcelo, gracias un placer. A ti y gracias al programa por invitarnos y estamos a su disposición. ¿no? Muy bien, ahora Muy sí, gracias. nos vamos con el ballet Pedro Poveda con este ritmo cruceño, el Pincao. Es nuestro carnaval, venite a la que es nuestro carnaval, venid a la calleja, venid a la valle de Agu, y también en las provincias vamos a disfrutar. Mayor. Estás viendo Fiesta Mayor. Continuamos con su programa Fiesta Mayor en este sábado, señores. Lo estamos pasando bien con invitados especiales, invitados y invitados de lujo, mi querido Maxicho. Claro que sí, queridos amigos, ya saben, sí. sin excesos y además. Exacto, y con mucha alegría Mucha alegría Por supuesto, y hoy tengo como invitado especial al presidente de la Asociación de Comparsas del Carnaval Paseño Mi querido Ramiro Lazo está con nosotros porque se trajo con los personajes Van a hablarnos de las diferentes actividades que se están ya viviendo en, en sábado y eh, Se ha vivido la elección también y todo lo que es el Carnaval Paseño Mi querido Ramiro qué gusto tenerte acá en el programa Esa Bienvenido. seriedad, papá, esa seriedad. ahora sí Muchas sí. actividades, sí. ¿no? ¿Cómo estás Lidia? Un gusto un, bueno, nos dimos una escapadita De nuestra fiesta de disfraces Que bueno, lo sí. estamos pasando bien Ajá. Y pues eh, no pudimos eh, estar también Fuera de, de, fuera de foco ¿no? Y ¡Claro! eh, en especial acompañarte Y además compartir pues Todo lo que hemos vivido en estos carnavales Te cuento que ya eh, en el mes de enero llegó nuestro querido Chuta, agarrado su, su folder pidiéndole al alcalde que lo declare como patrimonio de la ciudad de La Paz, conjuntamente a la simpática Chorita Carnavalera, por supuesto, eh, posterior el 6 de febrero, y realizamos lo que es el desentierro del pepino, sí. este año se hizo de manera diferente. Y al mismo tiempo lancé lo que es el carnaval de la unidad. La invitamos a la reina del carnaval cruceño, a Dayana Qué Molina. Lindo. Y fue ella la que el de un beso pues lo despertó a nuestro querido Pepino. Bueno, tenemos un proyecto muy bonito a nivel instituciones, eh, carnavaleras, te digo, a nivel departamental, donde año tras año vamos a ir consolidando lo que se denomina el Carnaval de la Unidad. Este año fue ya el inicio, ¿no? Qué lindo. Al año se vienen más cosas todavía. Más sorpresas. Exactamente. ¿no? Y posterior a esto tuvimos eh, diferentes actividades, una agenda completísima, tuvimos... Eh, la exposición de pinturas y esculturas con la temática del carnaval, un concurso internacional que lo llevamos ya durante ocho años, eh, tuvimos también la elección de las soberanas del carnaval paseño, tuvimos la elección de los personajes del carnaval paseño, son 18 años que llevo esta actividad y pues sí. eh, ya tenemos nueve pese a la pandemia, te cuento que el pasado año, igual los realizamos virtual, pero tuvimos nuestros Ahí, nuevos desde personajes. Desde la casita nos hemos bailado, ¿no? Sí, sí, porque <risa> los jóvenes, las chicas, eh, bueno, los personajes pues mandaron videos a través de las redes sociales también y con un jurado calificador pues se eligió nuevamente a los personajes. Eh, recientemente eh, tuvimos también la exposición que hoy en día está en el Museo Costumbrista, el pasado jueves eh, dimos inicio también a la exposición de trajes del carnaval paseño. Ah, qué Esto también para los pocos visitantes que tenemos, pero pues que se vayan acostumbrando a lo que es el carnaval en La Paz, sí, ¿no? Sí. Típico con el chuta, el pepino y la chola del carnaval paseño. Y al menos este año le estamos poniendo mucho énfasis al chuta y a la cholita porque queremos que sean declarados como patrimonio de La Paz, claro. ¿no? El pepino así si tiene, tiene su ley municipal, es la 117, oh. ya está protegida, ¿no? También pues nosotros estamos eh, queriendo que estos nuestros personajes eh, sean reconocidos a nivel de, de La Paz eh, Nacional y también pues en tiempo internacional. Tiene es que, que ser así, Ramiro tiene es. que ser. Y te cuento que ya eh, hoy estamos con nuestra fiesta de disfraces, con esto terminamos nuestras precas. Lo podríamos decir así. Y pues ya preparándonos para lo que es el domingo de tentaciones, el 6 de marzo, donde participarán más de 20 comparsas te cuento que ya, bueno, una que otra comparsa estaba queriendo descansar, pero se animó y ya está también con las pilas puestas. ¡Qué lindo! Ah, un informe completo, ¿ah? ¿eh? <risa> felicidades, y, y, y hoy nos trajo a los personajes, el 2022. Ahora sí, sí, ya el 2021 se despidieron el pasado, el pasado viernes. Y pues tengo ya la dicha de presentarte a los personajes del carnaval 2022, la cholita que salió ganadora, este representa la, la comparsa los pachangueros Esta. el chuta y el pepino, bueno algo pasó, se ganaron al jurado pues son representantes de la comparsa los volantes de oro ¿Cuántos oh. participantes? Si los podemos invitar a pasar, ¿Qué pasen, por favor que pasen. Claro, son, ahí está que nos pongan musiquita ahí está, vamos a mostrarles si nos podemos acomodar ahí, por favor muy bien, ahí, nos, ahí los vamos a acomodar para que Bolivia y el mundo las vea. Y bueno, ellos son los personajes 2022 del Carnaval Paseño. ¿Cuántos concursantes, Ramirito? Eh, son 60 participantes que estuvieron disputándose los tres títulos, ¿no? El chuta, el pepino y la chola del Carnaval Paseño. ¡Qué lindo! Realmente me dijeron... El Chuta Chucuta me dijo que fue una elección realmente bien reñida, ¡Ah, fue difícil. Sí, bueno, había, son 12 jurados quienes los, los calificaron, ¿no? Así Ajá. que ha debido estar muy disputadísimo esa, ¿Y esa las parte barras, de los les... ¿cómo se portaron? Oh, las bandas eran pues una fiesta íntegra, la que vivimos, con mucho color, con mucha alegría, multicolor. El salón prácticamente se llenó nuevamente de alegría y pues sí a las pantallas también, ¿no? Eh, claro, porque de eso no se trata eso, el carnaval, porque es alegría, color, diversión. Y este año, pues, que desde el mes de diciembre estamos eh, con este eslogan. Si en carnaval quieres bailar, vacunado debes estar. Exacto, usted lo ha dicho y vamos a hacerle las preguntas. Claro primero que a la soberana, sí. qué gusto tenerla. Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Vanessa Evelyn Román Vargas y soy señorita Carnaval 2022. <risa> su mensaje, eso. señorita Carnaval, a la juventud y a todos nuestros hermanos en estos carnavales. Bueno, hoy día no, no bajemos las guardias. La verdad estamos todavía en pandemia. Cuidémonos, cuídate tú, que vas a cuidar de, la, de los demás y de tu familia también. ¡Felicidades! Y aquí estamos con el pepino, querido pepino, ¿cómo está? ¡Sí! ¡Hola, oh, No buenas no! ¡No, no, aquí, no, no, no, no, Ay, gracias, no ¿qué? No quiero salir, qué miedo. ¿Invitaciones? Quiero tentarme, pero ya tengo dueño. Aquí el pepino no importa, no importa, ¿Sí? así que te vamos a bailar en Te Pero tengo requisitos, Pepino. No importa, no importa, ¿Igual? sí conozco igual, no pasa nada. Después nos vamos a charlar, ¿ya? Ya, yeah, estamos con la belleza del carnaval, la cholita... De Carnaval Paseño Mi Querida Carlita, ¡qué gusto! Hola, ¿cómo están? Buenas noches Muchas gracias por la invitación Y bueno, yo soy Carla Lisset Sarsuri Soy la chola del Carnaval Paseño 2022 ¿Representante de qué comparsa? De la comparsa Pachangueros ¡Felicidades! Tu mensaje en estos carnavales por supuesto, no olvidemos vacunarnos para que al año así podamos disfrutar un carnaval con la total normalidad. Exacto, felicidades. ¿eh? Y está aquí el chuta, personas importantes de este carnaval. Chuta, camisa. noche noches, comadre, ¿cómo está? Un poquito resfriado, pero bien esta noche. ¿Qué hay? Dios. Chuta, se ha resfriado. ¿Cómo A cuidarse estos carnavales, comadre. Muy bien, ahí están los personajes del Carnaval Paseño junto a la Sociedad de Comparsas del Carnaval Cuta, Mi querido Ramirito, está hecha la invitación a toda la gente. ¿Qué días vamos a bailarnos? ¿Cómo va a ser el cronograma para lo que va a ser este carnaval? Bueno, bueno ya desde mañana también se continúa con las chayas. Lunes, martes continuamos con las chayas, ¿no? Es sí. el periodo más largo que tenemos. Y pues el día domingo estaremos dando inicio, el domingo 6 de marzo estaremos dando inicio a la entrada a las... 10 de la mañana en punto en la plaza Garita de Lima donde partirán eh, los personajes del carnaval paseño ¿Sí? donde lo estarán escoltando al pepino eh, posterior pues vendrán nuestras autoridades invitados especiales y la asociación y eh, bueno acompañadas obviamente de la banda Eduardo Cava llegaremos al cementerio y en un acto especial pues lo estaremos enterrando nuevamente en nuestro pepino y eh, bueno vamos a mandarle todo, todos los males ¿no? De todas, exacto dejarle ahí bien, el, el uno el coronavirus ¿qué es? el Omicron todo se tiene con el, con en el, el, entierro, entierro, con con el entierro ahí con con el el entierro. Llévatelo, ahí. llévatelo. Eso, lo vamos a meter en su ataúd, lo vamos a enterrar y posterior a esto eh, ya se viene la primera comparsa, ¿no? Y bueno, obviamente que va a ser una una entrada corrida porque todas las comparsas han, se han alistado, se han preparado todo su arsenal de grupos folclóricos claro. nacionales eh, en sus diferentes salones de eventos. ¿Cuántas Eso. comparsas participarán? Eh, están 23 comparsas. Eh, confirmadas. Eh, ¿Cómo se estamos eh, viendo las medidas de bioseguridad? ¿Qué es lo que se ha pedido a las comparsas? ¿Compases? ¿Cómo con eh, asociación? Bueno, eh, las, las, las damas van a ingresar con barbijo o bien con máscara facial, ¿no? Ajá. Y obviamente que los que el pepino, el chuta va a estar con careta, Ajá. ¿no? Y por dentro también tiene que llevar su, su barbijo. Eh, y también todos los invitados, ojo, quiero recalcar también esta partecita, tienen que portar su carnet de vacunación. Es eh, importante, muy importante. Eh, ya, ya les habíamos dicho de inicio y obviamente no con nuestros desinfectadores de mano y bueno, esa va a ser la única manera de... Desde tomar nuestras actividades. Es una, es una actividad, bueno, un poquito fuera de serie a lo que estamos acostumbrados, pero de a poquito tenemos que entrar también pues, a esta nueva realidad. Seamos responsables que eso va a hacer que muchas cosas nuevamente vuelvan a la normalidad. Romerito, muchísimas gracias. Tu mensaje y ya para finalizar este entrevista. No, vos Lidia, un saludo cordial y pues agradecidos también por la invitación, por permitirnos transmitir todo lo que se va a realizar este próximo domingo. Y nuevamente a, a todos los amigos invitados, va a empezar la entrada... 11 en punto, la primera comparsa está arrancando ya desde la garita, porque a las 11 ya estará enterrado nuestro querido pepino, y pues eh, que vénganse tempranito, no se olviden su barbijo, su carnet de vacunación, y pues su desinfectador, y de esa manera pues vamos a poder participar, porque hay que divertirse, pero con responsabilidad este año. Muchísimas Eso. gracias Ramiro Lazo, nos visitó junto a los personajes del carnaval, y nosotros nos queremos bailar, y obviamente una de las agrupaciones durante muchos años ha acompañado a la sucesión con los diferentes temas que ha compuesto, es pues la agrupación Iruichu, la agrupación que hoy nos acompaña nuevamente con ustedes, Iruichu en vivo. da Chuta Chucuta ¿Qué culpa tengo yo? Si esa linda y guapa Cholita Siendo un ángel ¡Hey! Se fija en mi coli No llores por mí sí. Siendo una joyita ¡Hey! Se muere por mi blanca palomita No sufras por mí Por eso me llamas Chuta Cholero Fiesta Coquiló Un Vida. Por eso me da, chuta de oro, rebelde cable, a mi celoso. Por eso me da, chuta picaflores, hasta el matinero, super papi. Por, Por eso, eso me da, chuta de oro, siempre recordado chuta chututa. Sí. Salvo para toda la gente de la paz. Chabamba, Santa Cruz Oruro, Potosí Tarija, Beni, Pando Todo ese corazón boliviano De sus amigos Hiruichu. Cholero que está con Un un por eso me llama Chuta de Oro, el intocable, pan y celoso, por eso me llamas Chuta Pica Flores, gasté maquinero, un super papi, por eso me llamas Chuta de Oro, siempre recordado chuta chuta noche. Flores, te imagino, Un super papi Por eso me llamaba Chuta de oro Siempre recordado Chuta Chucuta Chuta yes. Esta nos encontramos con uno de los personajes más representativos que tiene el carnaval paseño y, por qué no decirlo, también boliviano. ¿eh? Estamos con el Chuta Chucuta, él, él es el doctor Víctor Quispe y está con nosotros para hablarnos precisamente de este personaje que se va a empoderar estos días en nuestros carnavales. Doctor, qué gusto. <risa> ¡No! ¡Lidia! ¡El Chuta Chucuta! ¡Ah, Chucuta! <risa> ¡Bien sí, sí muy ¡Bien sí, Y predispuesto para participar. De la gran variedad de nuestro carnaval paseño con estos tres personajes tan característicos, ¿no? El Chuta, el alegre pepino y la linda Cholita. Chuta Chucuta, háblenos un poquito de su historia, dónde se origina, eh, cuál es la representación de este personaje dentro de lo que es el carnaval. Ay, bueno, es una danza poshispánica donde representamos eh, los nativos, tratamos de mofarnos de los aristócratas españoles que para entonces abusaban de nosotros y nos sobreexplotaban, tal es así que en el periodo de la anata nosotros pues, nos disfrazábamos con sopa que ellos nos impusieron parecido al de las provincias españolas pero con toques muy propios, muy nuevos. Estos, como este lindo chullo, la faja, la chuspa y por supuesto esta coragua. Ay, realmente este personaje es la alegría del carnaval. Hablemos un poquito, chuta chucuta. ¿Sí usted tres veces ganadores dentro del carnaval? Ah, ¿eh? Así es. Dentro de la acción de compasas del carnaval que organiza un concurso de personajes anualmente. Bueno, mi manager ya lo conoces. ¿Eh? <risa> participó en tres ocasiones y ganó las tres veces. Estamos invictos. <risa> él le dice a las cholitas? hermosas, ¿ah? ¿eh? Alistar chaquetillas, alistar chaquetillas, e informarse sobre las distintas comparsas que tenemos averiguar los colores los costos y todo aquello y participen, bueno está el año un poco reducido las actividades, pero el domingo de tentación, el plato fuerte de cada carnaval Entejamos al pepino! <risa> ¿Dónde lo vamos a ver, Chuta Chucuta? Bueno, estaremos en la entrada que parte en la garita de Lima y nos vamos a la zona del cementerio para despedir a mi gilata el pepino. Muy triste, pero con la esperanza de que el próximo año volverá con mucha más fuerza. <risa> ¿Un mensaje para estos carnavales, Chuta Chucuta? A ver, ¿qué le puedo decir? Bueno, para todos los paseños, para los hermanos de mi país, América y el mundo, hacer el recuerdo que el chuta, este chuta, es chucuta. Y por supuesto, diviértanse cuidando, guardando todas las medidas de bioseguridad. ¡Los esperamos! ¡Blanca palomita! Ovo Plus, los embutidos, las galletas y mucho más Recuerde usted que a Vicolas Rolón usted lo va a poder encontrar en todo el país En pie de pantalla tiene los números Así que apoye la industria boliviana junto a Vicolás Rolón, 57 años En el mercado Súper producida, mira la hermosa chaquetilla que tengo hoy, Maxicho Y esto oh, es bello, gracias bello, a bello, nuestros bello. hermanos artesanos que hacen obra fina y obviamente va expresada en estos trajes, en esta ocasión, en los carnavales paseños. ¿Sabe claro quién? Que sí. ¿A quién le tenemos? A doña Virginia. Muy buenas noches, doña, doña Virginia. Doña qué gusto. Bienvenida. Propietaria de bordados Marcasa de Oro. Doña Viquicita, gracias por traernos hermosos maniquís y estos hermosos trajes, que por supuesto lo tenemos expuesto en la calle Los Santos. Comandita, muy buenas noches. doña muy buenas noches en aquí. Gracias por por la invitación y aquí pues venir trayendo los trajes que nosotros elaboramos los hermanos artesanos de la claro. calle Los Andes en aquí tenemos la chaquetilla sí, mire, mire la este chaquetilla es moderna la antiguo. novedad no la novedad la novedad y esto es ya con mostacilla con altos de relieve es lo que siempre se ha hecho y de 30 vuelos Exactamente, Eso. espectacular Hecho en un fondo de guayo Realmente perfectamente elaborado A obra de mano, obra fina Como obra le decimos, fina. ¿no? Obra, obra fina, fina. fina. Como y lo vamos a tener expuesto ya, ya está desde la pasada semana para estos carnavales paseños. Por ejemplo, una chaquetilla, así, ¿cuánto me cuesta, doña Viquisita? ¿O cómo estamos al flete? ¿Estamos a la venta? ¿O tenemos para Tenemos para todo. Tenemos ya. a la venta, tenemos al flete, Ajá. tenemos para todo gusto y de todo color, como y aparte de eso también tenemos las los chutas para los varones. Ahí está es? el corocoreño que también está hecho manual, está, y esto está en la tendencia de este año, Muy de bien. multicolor. Y luego tenemos también los pepinos que nos, sí. que nos caracterizan en la Los Andes, que son los anchos, los, los anchos de costura a costura. Oye, oh, qué lindo la innovación de poner esos motivos de aguayo, cien por boliviano paseño! El, el cada, cada, comadita, cada año vamos innovando en esto de los carnavales. Ahora nosotros los estamos esperando en la calle Los Andes, en la tercera cuadra Ajá. y... Pues bien, decirle a toda la población que por favor nos visiten. Claro. Y también nos apoyen en, en nuestras reactivación. Claro, Y claro. todos también diviértanse sanamente. Sanamente, ah, pero claro sí. compartiendo con la familia, con apoyando a nuestros artesanos. ¿Son esas imágenes? Tiene que ser, tiene que ser. Agradecer a Bordados Interandino por el trajecito de Pepino, a Doña Cristina Laura. Ya don Alberto Mollericona, ¿qué tal? Claro, está son bonito, nuestros hermanos, está muy que, están, hermanos ¡Chao! Artesanos ¡Chao! que están ¡Chao! situados en la calle y los Andes. Ellos los esperan desde muy tempranito hasta altas horas de la noche para que usted pueda llevar su traje de pepino, su traje de chola, las chaquetillas para las cholitas, o si no, el traje de chuta característico. Estamos abarcando para las comparsas bloques especiales, tenemos para todos. Para todo, comadritas, y justamente ya como hoy día ya empiezan los carnavales, sí. Ya próximamente para, para el domingo de tentación también invitarles para que vengan y nosotros los, nosotros los vamos a atender con mucho cariño. Y usted me decía, nosotros personalmente lo elaboramos así que si tiene un color específico para su comparta para su bloque, no se preocupe. Ahí está doña Vicky para elaborarlo a la moda que usted quiera, ¿no? Sí, comadrita, los esperamos en la calle Los Andes Ajá. nuevamente invitarlos. ...y que pasen a la tercera cuadra de la calle Los Andes. Números, números. Eh, estamos... Eh, Doña Cristina está en la Galería La Paz... Mi persona está en la, en la calle Los Andes, esquina Natalia Laguiz. Ahí estamos, en la Galería Virgen de Socavón. Oye, los Eso. podemos llamar al 765-27205 para cualquier consulta, horarios de atención y usted se pueda divertir en sus carnavales con las medidas de bioseguridad, pero también apoyando a nuestros hermanos artesanos, que son los mejores atuendos de la Chola Paseña, del Chuta y del Pepino. Muchísimas gracias, señora Viquisita. Sí, gracias, comadre. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. gracias. Claro, claro le vamos invitar. a dar un, un aperitivo, claro, que sí. Sí, doña Virginia, bienvenida y muchísimas gracias, una challadita por favor. Sí. Gracias, gracias, gracias por la invitación, muchísimas gracias. Ya, que estos carnavales la pasemos bien y que todos los hermanos bordadores también ya con esto ya estamos ya un poco ya parados y ya caminando. Bien, Eso, bien, claro doña sí. Vicky, qué lindo mensaje, ¿eh? Y luego de compartir, obviamente, y hablando de la chaya que debemos hacer el sí. martes de chaya, porque ya desde el jueves han ido chayando las oficinas, hoy estuvimos bueno, estuvimos conversando más bien en una entrevista con nuestro querido amigo Roberto Mamani Mamani, este gran artista pintor, y él nos hablaba precisamente sobre el significado de la chaya. Nos vamos con esta nota. Queridos amigos del programa Fiesta Mayor, nos encontramos en el Centro Cultural Mamani Mamani, aquí con un gran amigo, un artista boliviano, Orgullo boliviano, diría yo, porque siempre ha viajado al exterior mostrando lo que es nuestras pinturas, es esta obra y estas manos mágicas que la Pacha, nuestra madre tierra, le ha brindado. Mi querido Roberto Mamani, mamani está conmigo, no me he venido a charlar con él a su centro. Robertito, qué gusto para Yala. Lidia, toda la energía de los Andes para ti, para toda la gente que nos está viendo, creo que es un mes muy importante para todos nosotros. Vamos a hablarle de este momento donde los bolivianos y las bolivianas hacemos el agradecimiento a la Pacha, a la Madre Tierra, a la Hora de Chaya. ¿Cuál será el significado? ¿Cuáles serán las costumbres? ¿Cómo se vive el carnaval? Eh, bueno, la Chaya más bien dicho, en nuestro país. Sumamente muy importante. Todos los seres que estamos conectados con la tierra somos seres de agradecimiento. No nos olvidemos, ese es un es un principio fundamental, importante de, de los seres que vivimos en la tierra como no poder agradecer la cosecha, porque estamos en mes de la cosecha eh, donde la pacha te está dando y te está ah, pues alimentando y lo primero las primeras ritualidades yo recuerdo muy bien a mi abuela cuando cosechaba o la cebolla o las habitas empezaba a bailar lo cargaba como a una guagua y empezaba a bailar y para, para mí me pareció esa, esa ritualidad, porque es una ritualidad. Todos estos actos que hacemos, el rociar, el hallar a la pacha, es pues agradecer. Y esa magia, esa ritualidad, es sagrada, se convierte en sagrada, porque es una ritualidad como muchas culturas lo tienen. Verle a mi abuela bailar cargada de las cebollas de la papa, entonces es decir muchas gracias gracias por todo lo que nos estás dando la chaya es la reciprocidad es una recipro reciprocidad con la tierra recibimos entonces hay que devolver y esto se devuelve con los dulces, con la serpentina eh, se hace también la mesa, ¿no? la mesa dulce que es donde más recibe la pacha porque no eh, a todos nos encanta el dulce y ya la pacha mucho más le va a encantar entonces eso es importante y fundamental. No podemos empezar eh, un, un martes de challa eh, si no ofrendamos, si no challamos, si no agradecemos. Y como hablábamos, eh, el primero en levantarse en la comunidad, eh, en el barrio, en la zona, era el primero que le iba a ir bien. Entonces, el que te hacía levantar, eh, botando lugmas, duraznos, confites, eh, cuetillos, ¿no? Entonces hacías es espantar así, al, al vecino para, para saber que somos los primeros en chayar y en agradecer. Eh, y se lanzaba al vecino de al lado para que luego él también te devuelva, ¿no? Es reciprocidad, todos nuestros actos son recíprocos, ¿no? Es de dualidad. Entonces, eso. ...no tenemos que perderlo... ...es una transmisión de generación en generación... ...y con mi abuela... ...previo a esto ya hacíamos los banderines... ...toda la noche, ¿no?... ...hacíamos el engrudo... ...y mi abuela decía... ...tiene que ser de papel seda... ...no podemos poner plástico... ...porque el, el papel seda... ...con la primera lluvia... ...baja los colores y entra a la tierra... ...y decía, ¿cómo no?... ...a la Pachamama le va a gustar comer colores, ¿no?... ...después, en el campo... Eh, empieza también eh, el floreado de los animales, ¿no? entonces se empieza con la huacha, el conteo de, de, las, de las llamas, se pone, se hace en algunas comunidades la huilancha para, para, para empezar, se le pone los aretes a las ovejitas, a las, con colores, siempre con colores, no. entonces es por eso, somos color nosotros y lo más importante, pues, ser respetuoso con todo lo que nos rodea, ¿no? entonces somos eh, agradecidos con, con el río, con la montaña, con la chacra, eh, con la comunidad, entonces se sigue manteniendo el sentido de, de comunidad, ¿no? de ayu, de, de hermandad, digamos.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 Rolón 57 años en el mercado. En las áreas urbanas challamos hasta el auto, challamos hasta la casera del su licuadora. chaya porque eso es un herramienta que le da eh, vida, le, sobrevive con eso, no. Entonces challamos el auto. El, eh, eh, pues la galería vamos a challar para que, se, para que siga vendiéndose cuadros O la gente pueda apreciar más obras Entonces tú challaras tu cámara, tu micrófono ¿no? Entonces, Así somos de agradecidos eh, los seres eh, eh, de este lugar ¿Cuáles eran los elementos fundamentales que no pueden faltar dentro de la charla ¿Qué es lo que tiene que estar sí o sí? La flor de repente, los confites, tú me hablabas de colores ¿Qué es lo que no debe de faltar? ¿Y a qué hora nos recomiendas empezar a challar? Bueno, primero hay que abastecerse eh, de lo más importante Las flores de colores ¿no? Luego si, si ya se incorpora la, la mixtura eh, Y luego también viene la serpentina La serpentina tiene el símbolo de la serpiente Porque se tiene esa forma y los colores Al votar entonces estás haciendo eh, ese simbolismo de la eh, ...de la serpiente del qatari... ...que es el, la conexión entre el mundo de arriba... ...y el mundo de abajo... Eh, ...se representa al rayo también... Eh, ...entre esos los confites... ...como es un, un agradecimiento dulce... Eh, ...y de colores... ...entonces tiene que estar ahí... ...el, el confite como dulce... ...para que pues... Eh, ...la pachamama... ...saboree digamos ese dulzor... ¿no? ...que va del confite... Eh, se ha incorporado la lenteja, eh, el, los granos, los granos que son semillas, so, son también, tenemos, estamos entrando también a las a sillas las y a las ispayas, ¿no ve? Que es, que es esencial en el mundo andino, la semilla transgénica es, ya no tiene ajayu, porque está transformado, le quitas el ajayu, ¿no? Miren esa sabiduría, mientras cuando festejamos una semilla sana, como lo hacían nuestros abuelos, sigue teniendo su ajayo, sigue teniendo esa fuerza para seguir alimentándonos. Entonces la chaya tiene que ser por el lado izquierdo, ¿no? Por el lado izquierdo. Y siempre es par. Si es una casa, es en las cuatro esquinas, eh, en los cuatro puntos, y al final cesamos en el taipi, en el taipi, el centro del centro. Eh, siempre, dos veces, cuatro veces, ocho veces, siempre es dual, siempre es par, es como la chacana, ¿no? Entonces, la chacana tiene cuatro, eh, cuatro ejes importantes, es la escalera, es la conexión eh, con el mundo universal. ¿A qué hora será prudente empezar, eh, para uno <risa> esté bien protegido con la bachamama y agradecido? Eh, eh. Bueno, yo empiezo en la mañana, no hay horarios, hay mucha gente que está a las 3, 4, ¿no? Pero yo creo que es eh, como los abuelos, los primeros van a, van a ser los primeros en, en, en, en estar en contacto con la pacha, ¿no? Entonces empezamos eh, con, el, con el cuetillo que es... Eh, que ha sido también un elemento ya más incorporado, ¿no? pues, y eso. pero es como el hacer despertar a todos y el hacer despertar también a la Pacha, es decir: Te estamos agradeciendo, Pachita, toma, y empezamos a poner por las. Eh, eh, si es en una casa, la parte frontal, y empezamos adentro y empezamos a, pues, a poner eh, la serpentina a cada uno de nosotros, a compartir y darles un agradecimiento, challar el, el alcoholcito, eh, el vino también y otros la cerveza, por ejemplo, mi, mi madre dice que eh, con cerveza no hay que chayar porque es agrio, mejor hay que chayar con una cosa dulce, me decía, ¿no? entonces ella prepara un coctelito dulce, entonces con el coctelito dulce, eso le va a gustar, es más rico para ella. dice Robertito, para estos carnavales, para toda la ciudadanía que nos ven, que unos van a estar en casita chayando la casa, otros irán de repente a, a compartir, a bailar chutas aquí en La Paz. ...o este, diferentes actividades que obviamente con limitaciones se están dando nuevamente en nuestro país. Sí, eh, mandarles toda, toda la energía de los Andes a, a todos los hermanos, hermanas, a las guarmichachas, ...a um, saber de que seguimos, estamos empezando una etapa diferente. Nos ha tocado vivir um, la pandemia y creo que también es una lección para todos los seres humanos... Pero con esa reflexión seguimos avanzando, seguimos caminando. Y creo que esta chaya, estos confites, estas serpentinas, que sigan reluciendo con ese sentido de agradecer a la vida. Somos agradecidos con la vida porque estamos acá y vamos a ser agradecidos para transmitir a nuestros hijos. Así que hay hayaya y toda, toda la energía de los Andes. Jayaya. <música> ¡No se hagan los casar! Ahora que ya tienes tu amante, no lo has de contar. Los recuerdos de aquella noche, que no quede huellas. Los recuerdos de aquella noche, que no quede guapa. Ahora que ya tienes tu amante, no lo has de contar. Ahora que ya tienes tu amante, no lo has de contar. ¿Qué crees ahora de mí? Oiga, cholero, desgraciado por tu culpa Yo lloraré por este mi nuevo amor ¿Qué crees ahora de mí? Oiga, cholero, desgraciado por tu culpa Que llegaron los kiruichos Basta ya no sufras fiesta mayor Que llegaron los kiruichos Somos los más mazalés Que bailamos en el carnaval Somos los más mazalés Que bailamos el Basta ya no sufran compadres Que llegaron los Hiruichu, Basta ya no sufran comadres Que llegaron los Hiruichu, Somos los chutas alegres Que bailamos en el carnaval Somos los chutas alegres Que bailamos en recibirá, todito los caimas y solito se alegrará hasta tentaciones. Chicoquito recibirá, todito los caimas y solito se alegrará hasta tentaciones. El agradecimiento a toda la gente, lo llevamos en el corazón. ¡Que viva nuestro carnaval Chucsucá! ¡Viva! no te concibirán, Tu los caiga Y solitos Se alegrará Echó ese mix de chutas que te hará recordar todas tus comparsas, ¿no? Hermoso, muchísimas gracias, Iruchuga. Sí, grandes, señores. A nivel nacional e internacional siempre nos representan. Con esas canciones Exacto, y también voy a dar la bienvenida a un gran amigo, hermano folclorista Hace muchos años, artífese también y apoya a todo lo que se le acontece el folclor Con mi querido David Aruquipe está con nosotros Buenas Maricito, noches, hermano, papá, bienvenido Se vino de la terminal directo al programa Eso... ¿cómo nos fue en el carnaval? A ver, cuéntame ¿Cómo me ves? Cansado. Cansado Muerto de cansancio Ya no puedo utilizar más los zapatos pero Estoy gracias, David, emocionado, sí. emocionadísimo, porque realmente el Carnaval de Oruro es la plataforma mundial del afecto, del amor y de la reconciliación sí. este año. Sí. Porque mucha gente decía, hemos perdido a tantos familiares, hemos Ay, perdido sí. a tantos amigos y que este carnaval sane esas heridas. Sí. A mí me ha gustado mucho ese mensaje, yo lo he repetido en muchos lugares, te lo repito a ti porque mañana todavía tenemos sí. carnaval, lunes, martes, y seguramente en muchas de nuestras charlas, en muchas de nuestras reuniones, saldrá aquel ser que amenizaba nuestros carnavales, como mi hermano también falleció sí. por el COVID. Yo creo que todos vamos todos, a recordar. Todos, todos, vamos, vamos año, a recordar. Y, y te acuerdas que el año pasado estuvimos aquí con él y hoy no lo tenemos, o con ella... Y este es el momento de repente de reflexionar incluso también, Justamente. ¿no? Y también reflexionar en el sentido de cómo nos enseñan nuestras comunidades ancestrales Ajá. de decir, la vida y la muerte es un ciclo que va constante y tenemos Exacto. que aprender a vivir así. Exacto. Entonces por eso he bailado maravillosamente hoy día, Ajá. voy a seguir bailando mañana. ¡Qué lindo! Y hasta el lunes. Exactamente. Realmente. Porque el martes ya es familiar, ¿no? La chaya, chaya. con todos en los casita. tragos que seguramente ya me va a pasar las, las recetas, claro, los tips. Claro, aquí Max va a estar con todos los aperitivos. Como decía Max, eh, mi querido David, y lo decimos también a toda la gente... Sí, compartamos con aperitivos, con asentativos, con medida, porque eso es lo que debemos dar como ejemplo a partir después de una lección que hemos vivido en la pandemia y ahora que poquito a poco y como decía el presidente del Carnaval de Paseño lo vamos a enterrar a este Covid juntamente con el pepino y se vaya. Justamente. Por favor, necesitamos nuevamente reactivar nuestra economía. Sí. Nuestros artesanos necesitan Mira, este año hemos tenido que utilizar Los trajes del año pasado sí. Todas las fraternidades hemos utilizado Los trajes del año pasado Y eso afecta obviamente al sector artesanal Porque, sí. sabes, hace un mes Y poco que se ha decidido sí. Y no pueden hacer pues En un mes trajes claro. para 35 mil bailarines Exacto. que somos en el Carnaval, entonces y por otro lado también los boteros, careteros y todo el movimiento que genera el arte popular en nuestro país, los artesanos, tú conoces muy bien sí. ello. No, las señoras también reclamaban pucha. Tenemos que reactivar la economía. Los músicos estaban más contentos porque sí. nuevamente la música alegrado, la música nos ha hecho vivir, vibrar. Sí. Y creo que ya, desde aquí hacia adelante, gran poder tendremos. Sí, ¿no? bueno, qué lindo. Tendremos gran poder. ¿Y ves? Oh, Esa es la challa. Eso ¡Ya está! No, ¡Sombre, es, es un programa en vivo! ¿eh? ¡Aro, aro, aro! algo, mi querido Max. ¡Aro, aro, por favor! Ayer pasé no. por tu casa, me tiraste con un ladrillo. Sabes que, reina, ahora tengo que pasar más seguido para construirte un castillo. Oh. Y nadie ha hecho, este ¿no? De Realmente, mira, es justamente lo que decimos nuestros ancestros, están aquí. Exacto, qué lindo, qué ya lindo mi querido David bien, y, y qué bien que yo esté cuando pase esto <risa> <risa> Con suerte, con suerte, con suerte aquí, pero su ajayo ya se debe estar <risa> No, ya <bien>. está bailando <risa> Ya está, ¿no? Ya, ya está bailando Pero nuevamente. mi querido Maxicho le voy a invitar un aperitivo <risa> acá, está, a mi querido, está, mi querido David David, papá. por favor, brindemos por El esta El único reactivación. de hoy porque yo he ido a peregrinar. Sí, exacto. Oh, exacto eso por cierto. favor. Esas son está, palabras mayores. Tabita, a la salud. Salud. Una chayadita siempre y para que, que nos canales. vaya. Que nos vaya muy sí. bien. Ahí Éxitos, está. hermano Gracias, querido. papá. Gracias, gracias. Y salud a todos, a todos y todos todas casita. quienes están disfrutando el carnaval en Oruro, en Santa Cruz, en Tarija, en Bolivia, toda. Salud los es. queremos desde Aviallada. Exactamente. Esa es sí, la fiesta mayor, por favor. Claro, y continúa. Mi querido Max, contactos, por favor, porque Max en nuestro carnaval está con Fun Actividades. Full, full, full. Al 762-78077, las 24 horas. Prestes, matrimonios, pedida de mano, despedida de solteros. Irpacas, carito no. de año, todo. Ah, y los tepiñatas también, sin grado alcohólico. Bautizos. Bautizos, bautizos sí. está. Vamos, la challa de casa, que ya ah, es sí, de mar, que de nos casa. estamos yendo a realizar la chayita a plena Tumusla, también nos van a recibir. A mis caseritas, maestras del Mercado Uruguay Gestión 2022, un abracito. Ya mañana están empezando a festejarse el lunes, chayan sus Ajá. puestos. Y el día lunes también me voy, donde los bordadores a la calle Los Andes a challar Qué lindo. ¿Qué? Y de ahí nos vamos a la noticias, ¿no, ¿no, realmente, sí. realmente. Y creo que este carnaval nos ha unido más. Sí. ¿no? Sí. Yo he sentido más eso a nivel familiar, a nivel amistoso. Nos hemos visto con mucha gente de mucho tiempo. Sí. Y ese afecto se siente con todas las medidas de seguridad, obviamente, sí. el distanciamiento. En la entrada, en la peregrinación del, del carnaval de Oruro, hubo ese distanciamiento. Ajá. Sí, ¿no? Un poco es las graderías todavía, ¿no? Vemos que la gente, pero siempre así, cuídense, utilicen, utilicen alcoholcito en sus manos, ¿Sus este distanciamiento sí. social que es importante y, bueno, mucha salud. Y esperemos realmente que este carnaval, con todo lo que significa, hemos hablado bastante estos días, este renovar de la tierra, estas primeras semillas, esta fertilidad... Este compromiso, comunidad, pues realmente nos proyecte sí. como sí. país, nos proyecte como amigos sí. y haga crecer siempre todo lo que estamos emprendiendo, porque este momento de la lluvia, que ha llovido bastante estos días, sí, sí. ¿no? <ríe> ha llovido bastante a nuestros hermanos también el día jueves recordarás, sí, sí, en el ha el anata, llovido sí, bastante en sí. el Anata y la gente decía no, está lloviendo como si fuera no, algo malo yo decía, es no, es una bendición más bien las comunidades indígenas, las comunidades querían que llueva para que realmente toda esa ritualidad tenga efecto para nosotros Exacto. también. Gracias, ah, sí, ¿no? Muy así bien. También muchísimas gracias, como gracias. siempre ha sido un gusto tenerte. ¿Y salud? y salud. Y salud, y con ello nos vamos a la pausa, señores. Ya volvemos. Ya regresa. Fiesta Mayor.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 Rolón, 57 años, en el mercado. Recto final de su programa Fiesta Mayor. Permítanme de mandar un cordial saludo a mi familia, a la familia Chávez, a mi mamita Rosa, a mis hermanos Armando, Sergio, Olga, toda la familia y a ustedes señores por habernos acompañado hasta estos momentos. Su programa Fiesta Mayor a través de Avia Yala Televisión. Queda la invitación para que el próximo sábado estaremos también con un programa especial. Y por favor, cuídese mucho, Aries sí, pero con todas las medidas de bioseguridad. Mi querido Max, hasta el próximo sábado. Hasta el siguiente sábado, queridos amigos, abracitos a todas las familias que nos están viendo. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares, los queremos mucho, Dios los bendiga. Un besito para mi princesa, para mi preciosa y para los cumpleañeros. un abrazo que Muy el día bien. de hoy, mañana van a estar festejando, el lunes, el martes y todo lo más. Ya saben, sin excesos Por favor Exactamente, gracias Max y un saludo muy especial A la señora María Pilco que está de cumpleaños Besito Dios me lo bendiga De parte de su hija Viviana Y mi familia, gracias y hasta el próximo Sábado, buenas noches y nos vamos con buena música Junto a una joyita se sí. puede blanca palo. De primer amor nunca lo olvidaré. De esas noches que pasamos juntos, Julieta, dulce amor. ¿Por qué tanto me haces llorar? Porque seguro que tienes otro. Te recordarás por siempre en mí a tu primer amor? Que tanto me haces llorar. Oh, Seguro que tienes otro. Recordarás por siempre mi, a tu primer amor. Hey. esas noches que pasamos tú Julieta, dulce amor Recuerdos de primer amor Nunca lo olvidaré esas noches que pasamos tú Julieta, dulce amor ¿Por qué tanto me haces llorar? Porque Seguro no, que tienes otro Te recordarás por siempre A tu primer amor Seguro que tienes otro Recordarás por siempre en mí A tu primer amor gira. gira, gira, gira ¿Por qué tanto me haces llorar? Seguro que tienes otro Recordarás por siempre en mí ¡A tu primera! ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay los bendiga para Fiesta mayor, para Lidia, para todos ustedes, para todo su corazón. ¡A para todos ustedes, una nueva ¡A ¡Eso fue! corazón. Y limita! Y ya se mueren los Y se se Cha, chao.